seguir creciendo en todos los aspectos como lo vinimos haciendo estos últimos 10 años por lo menos, donde la política que se generó desde la universidad nos posibilitó eh, crecer tanto académicamente, tenemos más carreras, todavía hay dos tecnicaturas eh, que van a tener apertura a partir de agosto, una en la ciudad de San Salvador y otra en la ciudad de San José. Así que vamos a contar este año con una cantidad ingresante y va a superar los 500, eh, 500 alumnos. Vamos a apostar también a, al crecimiento en otras áreas, extensión, eh, investigación, eh, este, siempre teniendo en cuenta que los ejes principales de nuestra propuesta están basados en la apertura a la sociedad. Estamos en una etapa de crecimiento continuo y tratamos de hacerlo con prolijidad. Vamos a tratar de hablar con la gente del Ministerio de Educación, la Secretaría de Política Universitaria, para ver si podemos sacar adelante este proyecto de construcción del edificio propio del colegio, lo cual nos daría vuelo, digamos, porque el, el terreno ya lo tenemos, fue donado por la Municipalidad de Concordia y está asentado en un barrio de carencia social. Así que básicamente, eh, en general, va a ser este, la política orientada a eso, en esas direcciones.